En el barrión se mueve la manos. Tengo una glove, te de tirar oh. sabes soy el rat Baila meter how, baila meter how, baila meter how Siempre ready, nunca full el caso de su espalda jalo coca es loca due mi hija ven con papi no soy malo cero cora es la hora este loco te devora sabes que me loco que siga el coto hollywood locos porcos en las motos me la pelan hotos sin uniforme quién es el más loco Vete mami chula que yo te sirvo tu cuba me gusta tu baile te eso ya no hay duda mueve la cadera que este perro te desvela sabes me sabes bien de aquellas Party noche entera y tu novio no se entera Echando la pantera manejando carretera Otras vidas te espera otro meneo de caderas Otro meneo de caderas En el barrión se mueve la mano Tengo una glock de Sabes soy el rock Baila meter ho Baila meter ho Baila meter ho Bien cabrón, como es tu hoe, ósame la do, dale fire ah, rojo fuego, oh. Soy nocturno, oh, inevitable, bro. Luces, humo, wow, muchas de esas Esto no acabó, apenas empezó. Poy de la lame, bro, ¿qué me de chops. From the Hollywood, los sabes en yo te gusta trap, yo. En medio de la noche, el rock se salió. Tú te oh, aguardan por mi how. Un momento, si wow, gracias es, ese brown. Me puse feliz, su sueño normal es Two in my mouth Really fucked up Miro todo el round Rolling in the loud Mega high cat round En otra ciudad oh. Watch out el pasado, watch el pasado, watch el pasado